Hoy le canto a Tehuetlán Mi pueblito tan querido Aunque ausente esté de ti Te llevo siempre conmigo Hoy le canto a tehuetlán Y a su gente siempre alegre Me entristece recordar Quisiera volver a verte tehuetlán Tehuetlán, tierra que ayer me vio nacer Donde reí también lloré Tierra de Dios que no olvidaré Siempre serás parte de mí aunque no esté cerca de ti Hoy le canto a Tehuetlán A ese hermoso pueblo mío Donde mi infancia pasé donde fui feliz de niño hoy le canto a Tehuetlán y a mis hermanos queridos y a mis padres aunque ya hoy no estén